Estimados estudiantes de la carrera de gestión ambiental, bienvenidos nuevamente a esta presentación de la asignatura de química general y en esta ocasión vamos a conversar sobre las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es un proceso mediante el cual las sustancias sufren cambios fundamentales de identidad. Intervienen sustancias reaccionantes y productos de la reacción. Tenemos en la presentación dos ejemplos, ácido clorhídrico más hidróxido de calcio, nos produce cloruro de calcio más agua. En el siguiente ejemplo tenemos carburo de calcio más agua, lo que nos da hidróxido de calcio más acetileno. Están identificados aquí cada componente con su respectivo estado. El carburo de calcio sólido, el agua líquido, el hidróxido de calcio sólido y el acetileno gas. Así es como se representan las ecuaciones químicas. Para poder trabajar con las reacciones químicas es importante balancearlas para ello empezamos escribiendo las fórmulas pero debemos saberlas escribir correctamente asignar los coeficientes respectivos pero los subíndices están ya dentro de cada fórmula química que debemos conocerlas el ejemplo que tenemos ahí el agua se descompone en hidrógeno molecular y oxígeno molecular pero para poderla balancear tenemos que tener dos moléculas de agua para que nos dé dos de hidrógeno molecular y una de oxígeno luego para poder balancear escogemos el método adecuado el método puede ser por tanteo que es para una inspección simple para ecuaciones sencillas como el ejemplo que lo estamos viendo ahí se escribe correctamente la ecuación se iguala tomando en cuenta el siguiente orden primero los no metales luego los metales el hidrógeno el oxígeno y finalmente la ecuación queda balanceada al final tenemos la ecuación ya balanceada tenemos dos potasios dos Aguas, dos hidróxidos de potasio y una mol de hidrógeno molecular. El siguiente método de igualación de ecuaciones es el óxido-reducción. Para ello es importante considerar la escala de óxido-reducción. Es importante la dirección que, que sigue la, la oxidación. En la presentación de izquierda a derecha y la reducción de derecha a izquierda. Ahí tenemos la escala. Con lo cual definimos lo que es la oxidación. Pérdida de electrones. O ganancia de valencia y la reducción, ganancia de electrones o pérdida de valencia. Ahí tenemos ejemplos. En este caso, el cloro molecular de 0 al ácido clorhídrico menos 1. Hay una reducción en 1. El bromuro de hidrógeno de menos 1 a 0. Hay una oxidación en 1. Con lo que estamos definiendo lo que es agente oxidante y agente reductor. Tenemos una ecuación un poco más compleja en dónde empleamos la óxido reducción tenemos agua más ácido permangánico, más ácido hipocloroso como resultado tenemos el dióxido de manganeso el ácido eh, perclórico y el agua asignamos los números de oxidación para cada compuesto y vemos en este caso el manganeso cambia de más 7 a más 4 de más 7 a más 4 hay una reducción de 3 tiene un subíndice 1, entonces 3 por 1 igual a 1. Otro de los elementos que cambia es el cloro, de más 3 a más 7, en cambio hay una oxidación. Subíndice 1, 4 por 1 igual a 4. Intercambiamos los coeficientes y procedemos a la igualación, tomando siempre presente la escala de óxido-reducción. Luego tenemos el método algebraico, reacciones complejas un proceso matemático que implica resolver ecuaciones simples para el ejercicio hemos puesto el carbonato de amonio se descompone en amoníaco, CO2 y agua asignamos letras a cada componente A, B, C y D ¿no cierto? luego cada elemento lo vamos descomponiendo por ejemplo el nitrógeno es igual a 2A y como producto tenemos igual a B el carbono el A es igual a C el hidrógeno 8A, ¿por qué? Porque en la, la molécula de carbonato y de amonio es 2 por 4, 8. Esto es igual a 3B y más 2D. El oxígeno, 3A es igual a 2C más D, ¿no es cierto? Entonces, A y C le asignamos directamente el valor de 1. Y luego, en función de estos valores, vamos resolviendo el resto de ecuaciones luego tenemos que ya hemos resuelto y el a es igual a 1 el b igual a 2, c igual a 1 y d igual a 1 luego ponemos en la ecuación ya igualada el a tiene 1, el b 2, el c 1 y el d 3 obviamente es como un ejemplo de ilustración el, el 1 no se pone en las ecuaciones ¿sí? pero por ejemplo de, de identificación lo hemos puesto en este caso y ahora vamos a hacer un ejemplo práctico ¿no es cierto? vamos a utilizar la pizarra Para el ejercicio vamos a hacer el ácido clorhídrico más carbonato de sodio. Nos da cloruro de sodio más CO2 y más agua. ¿No es cierto? Asignamos las letras a cada componente. Vamos cada elemento viendo cuál es la ecuación que tiene. En este caso, el hidrógeno, ¿no es cierto? Tenemos que A es igual a 2E. Luego tenemos el cloro, tenemos que A es igual a C. No hay más compuestos, entonces seguimos. El sodio, tenemos que 2A es igual a. A C, seguimos. El carbono, tenemos que A es igual a D. Y el oxígeno, finalmente, tenemos que 3A es igual a 2D más E. Como A es igual a C, directamente le asignamos el valor de 1, ¿no es cierto? Y luego vamos calculando el resto. Vamos despejando y tenemos que A es igual a 2E. Si ya sabemos el valor de A, 1 es igual a 2E. Entonces, 1 medio es igual a E. Luego, continuamos y tenemos que A es igual a D. Si A vale 1, entonces D también vale 1. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos los, los componentes que A, B, C, D y E, sus respectivos valores. Entonces ya dijimos que vale 1, B vale 1, ¿no es cierto? Ya. El C también vale 1, ¿no es cierto? El D decíamos que vale también 1 y el E vale un medio, ¿no es cierto? Para poder eliminar el medio, todos los multiplicamos por 2, ¿no es cierto? Y podemos eliminar. Entonces, cada uno sería 2, 2A, 2B, 2C, 2D, ¿sí? y un e y quedaría igualada la ecuación ¿sí? ese es el método algebraico que utilizamos con esto entonces terminamos esta presentación que espero les sirva de utilidad para sus estudios y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias